Buenas tardes amigos y amigas de La Hora de Urlingan, estamos acá en, de vuelta, por suerte, en Filosofía en Construcción, en la segunda temporada, esta es la entrega número 20, un tanto atrasada, este, pero estamos acá con el, con el amigo Lucas, ¿cómo andas Lucas? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo está el público querido de La Hora de Urlingan? Así que el número 20, eh, número redondito. Sí, un número redondito, un número lindo. Contanos eh, por dónde vamos a transitarlo en realidad, contarle a la gente, porque vos ya hace un tiempo me habías dicho y lo publicaste en la hora de Urlingan en papel y está en la web. Exactamente, están todos, todas invitados, invitadas, invitadas a ver la nota que hemos hecho en este, para este mes de, de la hora de Hurlingham. Homenajeando en el centenario Al gran maestro Paulo Freire Que el 19 de septiembre Fue básicamente Se cumplieron 100 años de, de su natalicio uh -huh. de, Allá en las tierras De Brasil, en Recife Y bueno, la nota de este mes Iba en, en homenaje a una de las Grandes mentes Una de los grandes pensadores de, de nuestra Latinoamérica Y de todo el mundo Porque la verdad es que Freire es eh, un pensador que ha trascendido el continente, eh, ha llegado a Europa, ha llegado a, a todos los continentes Como uno de los padres o fundadores de lo que se denomina la pedagogía crítica Estuvimos pasando, mientras vos estuviste hablando, eh, estuvimos pasando una seguidilla este, de imágenes de, de él que empecé a buscar en Google entonces este es una persona evidentemente muy querida porque está caracteri estuvo caracterizado en lo que mostramos en fotografías en dibujos y este y en demás cosas así que te escuchamos eh, con total gusto para que no para que le cuentes a la gente cuál es tu visión tu cariño este y qué opinas sobre este hombre Exactamente, bueno, es es una persona muy querida, es una persona muy estudiada, es una persona muy citada, muy reconocida, a tal punto, digo, que excede, si se quiere, no, Lo, toda esta cuestión de, del ámbito académico, universitario, eh, porque hasta en el día, que, que el 19 de septiembre, justamente vos hablaste de Google, y si uno entraba ese día ahí, y abría Google, se encontraba con un homenaje de la página a, a Paulo Freire, ¿no? Lo cual es, es interesante para ver el, el impacto que ha tenido. Y al mismo tiempo, como sucede muchas veces con, con estos, estos grandes pensadores, eh, que no solo son pensadores teóricos, sino son prácticos y están en el campo, están trabajando con, con la gente y transformando la realidad, eh, así como es muy, muy citado y muy pensado, al mismo tiempo sigue siendo... Si se quiere, complejo de, de aplicar, ¿no? Porque, digo, Pablo Freire es una lectura obligada en cualquier profesorado, cualquiera que haya hecho eh, formación docente y, y se haya eh, estudiado pedagogía. El otro encontrado Freire por todas partes, ¿no? Eh, de, de todas las formas y colores posibles. Y sin embargo... El, el, el aula, el, la tarea educativa que, que nos plantea Freire sigue siendo una gran deuda pendiente, ¿no? Y sigue siendo una eh, una, una búsqueda, una indagación, una prueba y error, ¿no? Y un desafío que, que tenemos todavía en el siglo XXI, ¿no? O sea, para mí Freire es de esos que, que son, a ver, es, es tan interesante lo que plantean y al mismo tiempo es tan revolucionario por un lado. Eh, que más allá de que cierto sistema formal lo, lo haya asimilado al mismo tiempo, eh, el, el pensamiento de Freire critica ese sistema formal, ese sistema educativo eh, establecido, y entonces sigue generando como ese, ese desafío. ¿no? Y uno cuando recuerda a Freire, eh, que en realidad no, a ver, no, no dejó el, este mundo hace tanto tiempo, en 1997 murió, eh, pero cuando uno piensa en Freire piensa lo, lo, lo difícil que es esa combinación entre, eh, entre teoría práctica, ¿no? Esa, esa praxis que tiene que, que tener cualquier educador eh, y, y lo, lo complejo que es. Eso digo, a, a título de opinión personal, ¿no? Obviamente, pero me, me parece inter, interesante de, de pensar, ¿no? Yendo eh, un poquito como para tener ese, ese panorama, ¿no? De por lo menos lo que, lo que siento yo, cada vez que me vuelvo a maravillar con algo que dijo, pensó o, o, hizo, o hizo Freire, ¿no? y, y por cómo también está instalado dentro de, del campo educativo, que ya les decía, no, no es solo en, en América Latina, sino que es en todo el mundo, Digo, fue, es reconocido por, eh, por los lugares más prestigiosos de Europa, así que realmente tiene un peso muy grande, por grandes pedagogos, tiene un peso enorme. Pero bueno, básicamente, digo, yendo para el, el, el oyente que dice, bueno, ¿qué, qué está hablando este, este señor acá, ¿no? de, de, de Freire, no? Eh, básicamente, a ver, vamos a como poner un panorama así como biografía mínimo, mínimo, como para situarnos. Eh, Freire es un pensador, yo les dije, nació en Brasil, que desde muy temprano él, él vivió el, la, la pobreza sufrió la, la pobreza la, la miseria y la situación compleja económica de, del país y que en los años 60 él comenzó entró a la facultad de derecho comenzó a estudiar derecho pero que pronto bueno nunca nunca enganchó con la carrera de derecho y estudió filosofía estudió psicología de educación y comenzó justamente a especializarse en el campo de la filosofía de la educación. ¿no? Él ya trabajaba en el año 62-63 en el Departamento de Extensión Universitaria, ¿no? y eh, junto a otros profesores ¿no? que, que también trabajaban en, en el aula, eh, decide llevar adelante un proyecto ¿no? de alfabetización en el norte de Brasil en una zona eh, básicamente de, de vida campesina a, alejada de, de los centros urbanos y alejada de, de, del, del sistema educativo formal ¿no? y piensen que en los años 60 eh, el, el acceso a la educación y, y el nivel de masificación que tenía la escuela primaria y secundaria muchísimo menor al que tiene ahora ¿no? es como para contextualizar pero básicamente parte con eh, este grupo de profesores eh, y a partir de la aplicación de un método de enseñanza diferente, no tradicional, eh, que ahora, ahora vamos a contar un poquito de eso, eh, un método de enseñanza participativo, democrático, verdaderamente inclusivo, donde eh, se rompía como esta especie de, de, de barrera y de distancia entre el educador y el, y el educado, ¿no? entre el profesor y el alumno, terminan logrando un gran nivel de alfabetización, justamente en una población que veía se veía como totalmente alejada del de, de aprender a leer y escribir, o sea, estamos hablando ¿no? de, de, a ese nivel, justamente involucrándonos eh, involucrándolos en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde eh, los campesinos y, y los trabajadores ¿no? eh, le daban un nuevo sentido y resignificaban la educación porque ellos creían que, básicamente, educarse no era para ellos. Porque no, no lo necesitaban, primero que de alguna manera no lo necesitaban para su vida diaria, y por el otro lado porque estaban como excluidos de, de, de, del sistema eh, que requería ¿no? la, la, la práctica de lectura y escritura. Bueno, es tan, tan fuerte el, el, el éxito, digamos, de, del proceso que... Eh, de alguna manera se comienza a elaborar eh, este método crítico pedagógico freiriano que recibe ¿no? el, el apoyo de, del gobierno y comienza a, a realizarse una campaña de alfabetización masiva, ¿no? eh, de más o menos 20.000, 20 30.000 centros comunitarios con la pedagogía freidiana y que se planificaba alfabetizar con un millón de personas aproximadamente no los números este proceso comienza a avanzar y, y comienza a desarrollarse muy bien pero es cortado cuando en el 64 golpe militar en brasil freire bueno está también encarcelado unos más o menos 70 días es acusado de traidor y obviamente no le va a quedar otra que el exilio se va a chile ¿no? Eh, va, a va, va a comenzar a trabajar en, en Chile, en la Universidad de Santiago, y ahí es donde empieza como a, a desarrollar su, eh, su carrera teórica ¿no? de, de escritor, obviamente desarrollando toda su, su visión pedagógica, su experiencia en el campo, y escribiendo sus primeras grandes obras en el año 67, 68, eh, que publica La educación como práctica de la libertad, y unos años después que... Eh, publica la famosa, porque es como la, la obra capital de, de Freire en los años 60, La Pedagogía del Oprimido. ¿no? Es como la, la gran obra del, del pensamiento de, de, de Freire, que comienza a, a escribir justamente en Chile, allá se publica en el año 68, creo que en Brasil recién se publica en el 70, eh, y justamente en, en el año 70... ...con también la, la, la, la complicación de, de la situación chinera, por, chilena perdón, por el golpe militar... ...bueno, eh, va a Europa a, a trabajar Europa, Suiza... ...y a desarrollar o a seguir desarrollando su, su pedagogía ¿no? eh, su pedagogía crítica... ...o su pedagogía del oprimido liberadora. ¿no? Recién en el año 80 eh, va a volver a Brasil... ...y bueno, se va a, a ICI, se va a instalar en Brasil... ...va a comenzar a trabajar en las universidades... Bueno, va a simpatizar con el, el Partido de los Trabajadores, y etcétera, etcétera, no nos vamos a ir por las ramas, pero un poco quería situar esa a ver, esa historia, porque es también la, la historia de, de Latinoamérica, ¿no? y es lo que ocurrió justamente en, eh, en los años 60, en los años 70, y luego con el reingreso del neoliberalismo, por lo cual Freire fue absolutamente crítico. ¿no? yendo un poco justamente a esta obra Pedagogía del Oprimido Freire está lleno igual de, de, de grandes obras que eh, realmente recomiendo, recomiendo todo ¿no? pero básicamente en la Pedagogía del Oprimido lo que Freire se propone es justamente desarrollar ¿no? una teoría del, del acto educativo una teoría y una práctica del acto educativo donde justamente el eje ¿no? esté puesto no en la figura de la autoridad educativa, sino de quien aprende, pensándolo justamente en el lugar del oprimido. ¿Por qué? Porque Freire eh, se, se da cuenta, o reconoce, ¿no? eh, retomando el concepto de, de hegemonía de Gramsci, ¿no? que la educación es pensada desde un élite, pensada desde un sistema desigual, desde un sistema opresivo, ¿no? lo que hace la educación formal es básicamente reproducir esa opresión ¿no? y crear ciudadanos, ciudadanas, eh, serviles al orden establecido, ¿no? determinando obviamente su rol en la sociedad, su lugar, eh, reproduciendo su desigualdad, creando, eh, a ver, eh, creando... Eh, individuos para determinado sector social, ¿no? digamos formando empresarios, formando abogados, formando banqueros, y dejando, obviamente, una gran porcentaje de la población excluida, y también formando justamente gente obediente al sistema, o incapaz de criticar y de observar ¿no? las situaciones de opresión y de violencia que se reproducen dentro del sistema. Básicamente, la clase dominante produce una educación, a partir de una ideología dominante y, el, y la educación termina sirviendo el método si se quiere más sutil pues podemos decirlo así más sutil eh, o invisible donde la ideología dominante inyecta a los dominados justamente su lugar de pasividad en el sistema y entonces él observa en, en el aula en el ámbito educativo cómo esa ideología de la dominación, de la opresión, de la violencia, se reproduce en el aula. Básicamente, a partir de lo que él denomina eh, la educación bancaria, que es lo que él llama a la educación tradicional. ¿no? Y que, en buena parte, a ver, de... hoy en día, por supuesto, las cosas están resignificadas, pero cuando uno empezaba la educación, eh, a primera mitad del siglo XX, a mitad del siglo XX, era muy fuerte justamente la impronta autoritaria y lo que él llama la bancarización de la educación, ¿no? Y hoy obviamente utiliza bancaria por dos cosas, ¿no? Primero porque tiene una connotación económica muy fuerte, ¿no? hablar de, de bancario, ¿no? eh, y porque obviamente el sistema reproduce una, una desigualdad económica eh, de base, pero además porque en la educación bancaria se considera que el estudiante es básicamente un banco de datos, ¿no? es un sujeto pasivo ¿no? es como un recipiente, ¿no? un recipiente vacío eh, sin intereses, sin ideología, sin pensamiento eh, descontextualizado ¿no? eh, sin vivencia, sin sentimientos sin básicamente nada más que un banco en el cual el docente va a insertar información aquella información que obviamente se presenta como eh, la información eh, necesaria, ¿no? la objetiva, la neutral, ¿no? la, la información propia de la disciplina que el educado debería simplemente recibir y aprender a reproducir. ¿no? digamos El rol del estudiante en la educación bancaria es absolutamente pasivo y el rol del docente o de, del profesor o del maestro es básicamente bajar esa información que obviamente está elaborada de acuerdo a a ver a diseños y a planes ministeriales que obedecen, obviamente, a una visión, ideología del mundo y a un sistema social, político, económico. Y lo que hace el profesor es básicamente bajar esa información a la mentalidad del, del, del estudiante. ¿no? Esa educación bancaria es la que va a poner en crítica a Freire porque justamente la considera cómplice de... Bueno, la, la desigualdad, la violencia política, la violencia social y la marginación eh, extrema en lo que vive gran parte de la población latinoamericana. Porque para él el objetivo de la pedagogía es justamente no la repetición, sino la liberación. ¿no? O sea, justamente se llama pedagogía del oprimido porque para la, la visión freudiana y, y la educación crítica, el objetivo de la pedagogía es alentar, estimular, ayudar, acompañar la liberación de los individuos como un proceso permanente de liberación que eh, tiene, digamos, toda la práctica cotidiana permanentemente, sin caer en... Eh, la idea digo, de, de, de la vanguardia iluminada, ¿no? el profesor trae la verdad y viene a liberar a los demás, no, no es ese, no es ese el proyecto freiriano, sino entendiendo que tanto el, el docente, el educador, como el educado se liberan al mismo tiempo. ¿no? Se liberan en el, el acto educativo, en el proceso educativo, cuando ambos son conscientes y críticos de su rol, no y desarrollan una visión emancipatoria. O sea, no, no cae en esta cuestión de mantener justamente una, una jerarquía ¿no? o, o cristalizada ¿no? en la cual el profesor ¿no? te dice, bueno, esto es la libertad y el estudiante la aprende y entonces supuestamente con eso se libera. No, sino que el proceso de liberación es justamente requiere de tanto del, del educador como el educando. Es un proceso dialéctico, es un proceso abierto eh, donde ambos, eh, ambos elementos interactúan y en esa, mediación, ¿no? en esa mediación se produce o se va generando la visión crítica, ¿no? el, el pensamiento crítico. Siempre en relación con el mundo. Porque básicamente lo que hace un docente es mediar entre... El, el, el conocimiento, el estudiante y el mundo. Y la educación en el proyecto freiriano es justamente una eh, educación contextualizada. Si la educación no nos sirve para poner en cuestionamiento, para problematizar, ¿no? para pensar críticamente el mundo que nos rodea, y sus instituciones, y sus realidades, y sus prácticas, no, no, es imposible justamente plantear la emancipación ...pedagógica, pero también política y económica de los, los individuos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Pues mientras vos vos me escuchás, ¿no es cierto? Sí, sí, eh, sí perfecto. Sí, sí, eh, sí. Vos sabés que yo pensaba, digo... Eh, ...he escuchado hablar de, de él un montón. Eh, al punto que uno creería, bueno, entonces la educación en Argentina, en Uruguay, en Chile, debería ser toda de, de él, digamos, toda basada en él. Eh, sin embargo, vos nombraste lo que es el, el que vivimos en un sistema educativo y, un, y en un armado social, eh, ¿cómo podía decir? Utilitario. Y entonces la pregunta que yo me estaba haciendo era, ¿en qué porcentaje pensás vos que se aplican las ideas de Freire, digamos, en América Latina, digamos, en Argentina, específicamente. Porque me parece como que queda bien hablar de él, pero que es muy complicado aplicarlo porque él este, va al hueso directamente. Va al hueso, no quiere manipular, quiere que la gente sea libre, trabaja para la liberación, como vos dijiste, del, del profesor y del alumno, o de la profesora y la alumna y yo no estoy tan seguro en qué porcentaje eh, se aplica a eso vos qué dirías sobre tu experiencia y, personal y, o tú lo que y, vos pensás que podría llegar a ser claro es bueno, hablar en un término imagínate de, de porcentajes es muy eh, difícil es muy difícil, eh, es muy difícil. Eh, es realmente complicado. Eh, te metí en un brete, te metí con la pregunta, te metí en un brete. Difícil, pero, pero está muy bien, para eso estamos problematizando. Y estamos ¿no? hablando de eh... este hombre, bueno, dije, vamos a, a preguntar. Yo, claro que vos no vas a saber cuál es el porcentaje, yo tampoco. Pero de no, repente no, vos tenés, sentido, pero... tenés un sentido, así, de qué sé yo, hablo con uno ve la actitud de los chicos eh, colegas tuyos eh, que re, algunos serán entrañables más sí, sí, otros sí, menos entiendo, y decís sí, bueno eh, qué porcentaje este hombre tan importante para la filosofía y la educación del mundo que lo tenemos ha sido nacido en, acá al lado nuestro este tiene eso claro sí no no ya sé digo, yo empiezo el porcentaje eh, obviamente no no es que te va a decir un número te digo 17%. No, eh, pero a ver, eh, por un lado es muy, muy influyente porque es cierto que ha cambiado mucho la, la, la, la pedagogía tradicional, si te paras en los años 50, en los años 60, en los años 70, ¿no? Por un lado es muy influyente, es muy influyente, eh, le, le ha dado como, eh, digamos, desde su, desde su perspectiva le ha, ha cambiado mucho la, la visión de, del estudiante, ¿no? Ahora, a ver, obviamente a, a nivel teórico nadie diría que el estudiante es un recipiente vacío que tiene que recibir conocimiento, ¿no? Se, se busca una participación activa, eh, hay toda una búsqueda de, de generar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, incluso desde la, a ver, desde el planteo, el diseño educativo, ¿no? Por un lado está... Está como presente. Por el otro lado, eh, en la práctica falta muchísimo. Falta, a ver, falta muchísimo, eh, enormemente, eh, de, de, de, de realización, si se quiere, del de proyecto eh, freiriano. Porque yo creo que uno de, de los grandes problemas que, que tiene la educación, eh, no, no, no la escuela, sino eh, la educación, es justamente es esta como esta desvinculación de, del sentido de la, de, de, del contexto, ¿no? Eh, por más de que siempre se diga hay que contextualizar los saberes, en la práctica se vuelve muy, muy difícil. Eh, sobre todo porque creo yo que hay una gran deuda también a nivel formativo con eh, el hecho de que en general los docentes se los forman como mucho a nivel teórico, si se quiere. Y sin embargo a, a nivel práctico Que es donde realmente se tienen que hacer Como todas estas conexiones ¿no? eh, Bueno, falta muchísimo No es no, fácil, no, muchas veces uno dice Cuando Un poco un chiste recurrente Pero, pero que es, es, es cruel y realista ¿no? o sea, Bueno, cuando empezás a dar clases Olvídate de todo lo que te enseñaron En el profesorado ¿no? porque, porque En la línea de formación hay toda una cuestión teórica y te pueden dar Freire de, de, de la A a la Z, ¿no? pero después en la práctica te te cuenta que a, a nivel de herramientas es poco y nada lo que, lo que realmente se, se, se te, te enseñó como para justamente llevarlo, llevarlo al aula y te encontrás con problemáticas que, que, que nunca te las mencionaron o nunca te las, realmente te las, te las hicieron descubrir. Entonces hay como una hay una gran... Hay un gran guiato ahí, una gran contradicción entre teoría y práctica. Por lo cual yo te diría que, eh, a ver, sí, eh, en líneas generales, es mucho menos lo que se aplica, es más, es más lo que se dice que lo que se aplica. Y que claramente cuando uno... Eh, también cuando uno observa, si se quiere, la la realidad del de, de, de rol que tienen los estudiantes y de a, a qué nivel se, se produce o se trabaja sobre el diálogo, como, o, como lo plantearía Freire, y qué espacios y qué oportunidades tienen los estudiantes y qué proyectos. Bueno, uno se da cuenta que hay muchísimo que, que, no, que no se aplica, por más de que te puedan bajar una muy bella teoría a, a, a nivel Ministerio de Educación y te pueden enseñar eh, un montón de pedagogía crítica, si se quiere, en el profesorado. Después, a, a nivel de la práctica, la escuela sigue ten, siendo también un gran sistema de disciplinamiento, eh, sigue teniendo un montón de elementos conductistas y, y mecánicos y hasta autoritarios, aunque estén disfrazados de, de democracia. Entonces es mucho lo que, lo que falta todavía. Pero, pero igual está ahí como, eh, eh, si se quiere el, el, el fantasma de Freire sigue estando flotando ahí y sigue generando, eh, sigue generando mucho pensamiento y, y problematización también de la tarea educativa. Y eso me, me parece muy, muy necesario también y, y muy importante. ¿no? Eh, realmente tiene peso también la, la, la presencia de... Eh, de, de Freire y de lo que significa en la mente de un montón de, de compañeros y de colegas que día a día trabajan desde la educación formal o desde la educación popular eh, o, o, o en ámbitos no formales siguen trabajando con las ideas de Freire y e intentando, intentando aplicarla ¿no? o sea, no te estoy respondiendo la pregunta, sino que te estoy dando como un panorama muy amplio eh, en donde creo yo creo yo que por un lado hay muchísimo de Freire que no se está aplicando y por el otro lado hay espacios donde justamente se, se lo ha tomado como, eh, como una referencia y se intentan llevar adelante sus ideales. Pero, Pero creo que a nivel, a nivel sistema es más lo que se dice que lo que se hace. Ah, yo creo yo creo que me has contestado y te voy a explicar bueno, por qué a mí me sirve. Porque la, la cuestión es humana es compleja, nadie, es decir, no estoy diciendo nada que, que no se sepa. La pandemia mostró la dimensión de la complejidad, es decir, en, la, en lo positivo, en lo negativo, es decir, en el hecho de, cuan, de que la aparición y la estatura de personajes como Freire, que están eh, eh, llamándote a la reflexión y combatiendo para que vos para que uno abra los ojos en el área de él, en el área filosófica, en el área política, en el área, en cualquier área que tenga que ver con la conducta humana, es suficiente con que él haya hecho lo que hizo. Porque es como si fuese una vertiente de agua fresca. Que vos sabés que está ahí, que vos sabés que no se puede tapar, y que permanentemente, es decir, este, va a ser un llamado de atención para todos. Es decir, pienso en él como pienso en, en otros en otras personas que también eh, son referentes de eso de, de problematizar al problematizar vos estás reconociendo que hay una complejidad en la conducta humana que es muy embromada que tiene caminos para mejorarla pero que a su misma vez como vos dijiste eh, también hay otras personas eh, en las instituciones que juegan el juego contrario que juegan el juego sí, sí. contrario por eso vos me lo, me lo contestaste al meterte y enredarte y decir, bueno, voy sacando esto. Obvio que no iba a ser para un porcentaje 25,76%. ¿no? no no no iba a ser así. Bueno, parece el, el, el, el sueño de, de cualquier persona que quiere que, que las cosas cierren fácil, ¿no? Cerrarlo con un número. Eh, bueno, es no también es como... Pensar es eh, una, una visión bancarizada de, de, de, de la educación, eh, ¿no? Sure. Creo que, educa, que educar tiene que ver también con que cierren, ¿no? que cierren los números, básicamente. Y es una visión también muy neoliberal eh, que, lamentablemente, sigue siendo dominante. ¿no? El neoliberalismo a nivel educativo... Eh, sigue siendo la, la, la visión dominante por más de que uno podemos entrar a, a hablar de, de la cuestión de las políticas de estado y podemos debatirlo yo creo que sigue siendo eh, sigue siendo la, la, la dominante ¿no? el neoliberalismo y que me parece que él alertó también mucho acerca de qué, qué sucede cuando la, la educación eh, se transforma en realidad en eh, bueno, queda en manos de, de, de, de los mercados y, o oh, bueno, eso que, que vos llamás que no es mercado, sino, ¿cómo, cómo es que lo definiste? Eh, lo definí como el, en el, el ámbito en el cual se practica el abuso, el Ahí abuso está, comercial. El ámbito en el, ¿El cual se comercial. practica el abuso comercial. No se llama más mercado porque el mercado siempre tenía que tener, como te dije yo, según mi teoría, alguna constante, algo que era una negociación de partes, pero... Cuando alguien dice, no, las cosas son como yo digo, entonces yo digo, bueno, es el ámbito donde se practica el abuso comercial. Bueno, es, exactamente, ¿no? Y bueno, la, la educación pensada como, como necesariamente parte reproductora de, de la ideología liberal y, y meritocrática, individualizante, justamente va en contra de la liberación, la, la emancipación de, de los oprimidos. De hecho, ¿por qué? Porque claramente genera, un gran sistema de exclusión donde ya sabemos son algunos pocos eh, o, o, o una parte de la población la que llega a recibir una, una educación si se quiere y entre comillas porque también lo podemos relativizar de calidad y una gran masa de individuos eh, de, de, de personas que o no recibe la educación o está fuera del sistema o recibe una educación de, de bajo nivel lamentablemente eso sucede y, y está muy instalado eh, el, el, la cuestión de la neoliberalización de educativa yo creo también, que eso también se, se ve mucho sí, yo, y en el contexto en el que estamos sí. eh, está muy muy para mí está muy marcado ¿no? eh, el otro día es una mezcla de cosas que tengo en la cabeza y vos sabes que cuando yo digo eso vos decís uh, no no vamos a estar dos horas pero hay varias cosas que están cambiando, el ámbito científico, el ámbito sociológico, eh, sobre la comprensión de nosotros, las personas, y nuestra complejidad. Eh, y después la responsabilidad, que a cada cual le cabe. Es decir, cuando vos sabes que tenés que dar una lucha como persona y no la das, vos sos un cobarde. Entonces también tenés que asumirte en tu propia cobardía es decir, y que cuando vos no estás dando la lucha, estás eh, dejando que los otros avancen sobre vos y muchas veces el que hace eso también es consciente. Entonces hay un doble juego, el juego del que tiene mucho poder, pero también el juego del que individualmente y a su misma vez colectivamente, tan solo con decir no, alcanza y empieza el camino. Entonces también están las otras personas a las cuales te dicen ah, ya, ¿Qué me importa? No, no creo en esto. Se cierra. Y también son corresponsables de, de, de situaciones donde lo bueno, lo, lo dinámico, lo universal, la apertura, no pueda funcionar. Están esas dos cosas. Porque yo a mí no me gusta poner, porque me obliga a poner a esas personas que son conscientes de que se tienen que defender y no lo hacen, porque dicen, no, arrugan, y yo no lo puedo poner como víctima, no lo puedo poner como víctima, Disculpe, no, no me sale ponerlo como víctima, porque después actúan como si fueran, entre comillas, sicarios de, punto suspensivo, lo que vos quieras, la enseñanza, la economía, la política, lo que fuera. Entonces yo digo, habría que ver uno por uno quiénes son las víctimas quienes colaboran con su actitud, y ni hablar de profesores de los que tienen que educar, que todavía son más conscientes de esto, por tener el conocimiento y por saber qué es lo que tienen que hacer para abrir una cabeza, y también saber qué es lo que tienen que hacer para ayudar a cerrar una cabeza. Yo voy hasta ahí, no sé vos cómo cerrarías esta charla, y los dejamos calentitos, porque la verdad que hay tanto para hablar de este hombre, que es una maravilla. Es una persona entrañable, entrañable, humanamente muy entrañable. Totalmente, totalmente. Eh, mira podemos o sea, podemos dejar tantas cosas abiertas, pero me parece que lo que, lo que queda abierto sobre todo es eh, la, la necesidad ¿no? de, de tener una, una pedagogía, una educación crítica, de problematizar, que ¿no? ese es, es uno de los caballitos de, de, de batalla de, de, de Freire, pero que tiene que ver con la problematización del mundo. ¿no? Eh, la enseñanza no es solo una transmisión de, de contenido, sino que es entender nuestro lugar en el mundo, es entender nuestro lugar en la sociedad, entender nuestro rol como sujetos políticos. ¿no? Eso, eso es básico y, y se insiste tanto con, con este tema ¿no? de, de, de tantos sectores de, de derecha que le quieren quitar el, el, el valor político a la educación, ¿no? y que están constantemente eh, buscando ¿no? eh, con la alarma del adoctrinamiento y, y queriendo escarbar no eh, intentando eh, construir una especie de, de, de educación ¿no? aséptica y abstracta y vacía de contenido que es propio, propio de a ver de, de todo sistema de poder ¿no? Eh, pero que el, el neoliberalismo sabe explotar muy bien, eh, me parece que hay que recuperar esa, esa visión crítica y el valor que, que Freire le, le da al diálogo. no eh, hay, hay frases de Freire como muchas dando vuelta por supuesto. Eh, hay una que a mí me, me encanta, que, que está en la pedagogía del oprimido, que dice, no nadie libera a nadie, nadie se libera solo, sino que los hombres se liberan en comunión. Y para que los hombres se liberen en comunión, hombres y mujeres, y cualquier identidad, parece, es fundamental la problematización y es fundamental el diálogo, ¿no? Y recuperar como ese lugar de, de encuentro con el otro, porque básicamente lo que está pensando Freire es eh, una educación donde realmente haya una conexión y un vínculo con el otro, ¿no? Eh, donde se, se aliente a ese otro a... Eh, quitarse de encima a veces sus prejuicios, sus estereotipos, sus miedos, su, sus limitaciones y pensar la realidad otro, de otro modo, ¿no? Entendiendo esta visión de la educación como un proceso constante de, de liberación que no se hace solo, sino que se hace con el otro y siempre eh, con mediación del mundo, ¿no? Eh, y en mediación del mundo, digo, eh, educamos, y esto digo como docente. Como eh, eh, qué, ¿Qué clase de, de, de ciudadano, o oh, palabra ciudadano no me gusta, qué clase de sujeto eh, creamos cuando educamos o, o intentamos crear? ¿no? ¿Un sujeto pasivo que reproduzca lo que ya está? ¿O un sujeto liberador que se cuestione las cosas, que no se deje engatusar, ¿no? no se deje chamullar por los poderes de turno, eh, sean de, de gobiernos, de estados, de mercados, de empresas? o del propio docente también, ¿no? Eh, y creamos un sujeto que, que piense realmente, que tenga una mirada eh, activa o revolucionaria de la realidad, y sobre todo una mirada empática, ¿no? Que quiera no liberarse solo, no caer en, en la trampa de, eh, liberal del, de, del progreso individual, sino entender que somos un, un, un, un colectivo y que la, la liberación y el progreso se dan siempre en conjunto, y no defendiendo un status quo y dejando a los demás afuera. ¿no? Entonces todas esas ideas también mí me parece que tienen un valor, pero de, de absoluta actualidad hoy en día, donde todo está eh, tan discutido y tan en crisis, ¿no? y tan debatido, pero que seguimos como nada, cayendo otra vez en, en, en las mismas trampas que ya denunciaba Freire en, en los 60 y que denunció en los 70 y en los 90 hasta sus últimos días. ¿no? Seguimos como repitiendo una historia y me parece que la educación tiene que servir para repensar esa historia y bueno crear otra posibilidad, ¿no? crear otra o, o, otra otra realidad, no transformar el mundo. Y me parece que ese ideal eh, de Freire está eh, absolutamente vigente. A veces más, como decía yo, en la proclama que en la realidad. Pero está ahí, ¿no? Y, y hay una puerta abierta, hay un camino ahí que hay que recorrer y que me parece que es un gran desafío que está abierto y que nos sigue pinchando eh, y que nos sigue obligando a, a responsabilizarnos y a, a comprometernos con eso, ¿no? Entonces eh, me parece que ahí hay un, sí. un lugar... Hay un lugar muy grande, como dijo Lucas, hay un lugar muy grande para seguir pensando. Eh, Lucas, eh, hay para seguir pensando. Eh, pero hay una sola, hay una, hay una verdad que es notoria: es decir, necesitamos liberarnos, necesitamos liberarnos eh, en forma colectiva. Y es cierto lo que dice Lucas: eh, siempre se están repitiendo las mismas cosas, quizás porque no las terminamos de aprender. Yo creo que cada vez que hacemos una repetición, algo estamos aprendiendo y se va acortando la brecha del poder. Porque ha pasado en otras partes del mundo donde notoriamente, es decir, tienen otra calidad de vida colectiva. Y eso también uno sabe por la historia de esas otras sociedades que han tenido luchas profundas. No es que nadie, nadie, no se regalaron nada. América Latina eh, eh, sabrá... ¿Cuál es el camino? ¿Cuántas veces va a equivocarse? ¿Cuántas veces va a pisar la misma piedra? Este, hasta que un día salga, hasta que un día amanezca la, la empatía, es decir, pensar en el otro, entender que eh, las cosas es como que si fueran, como hay algo que tenemos que traer tirando todos a la misma vez, este, de la misma cuerda para que esa realidad y esa vida digna se acerque. Y Freire es un referente permanente para, para esto. Yo les deseo a ustedes la, la, la salvaje situación de su propio cuestionamiento. Este, ¿Por qué salvaje? Porque cuando vos te empezás a cuestionar y entras en un umbral de caos, a veces. Este, pero, no es, pero yo prefiero un caos que me lleve, digamos, una situación inestable, vos podrías decir, pero que me lleve a a poder tener la posibilidad de encontrar una salida, a la otra que diga, no, me quedo acá quietito, así durito como estoy durante miles y cientos de años y siga viviendo así como estoy viviendo. Gente, eh, yo por mi parte me despido hasta la semana que viene. Lucas, todo tuyo. Bueno, hasta la semana que viene... Eh, gracias por estar acá, siempre hacen el, el aguante y bueno, espero que esto no, nos sirva para pensar y, y repensarnos, no? Eh, entendiendo que somos eh, seres eh, a ver, ¿cómo decirnos? Eh, complejos, amplios, de numerosas esferas, de numerosos campos, de, de, y que sea educación, sea política, sea economía, sea sociedad, sea el deporte o sea lo que sea ¿no? eh, hay que pensar justamente en términos de como diría Freire una pedagogía de la liberación porque esto que dice Freire no perdón que te robo, pero robo una cosita más para el cierre eh, cuando él analiza la, la, la educación y la ve atravesada justamente por eh, la ideología de la clase dominante es lo que significa digamos situar eh, el problema no o sea él ve la cuestión de poder, él, él ve la, la violencia, desigualdad, la injusticia, bueno, la analiza en la educación. Lo mismo se puede eh, analizar en cualquier campo, digo, por eso pienso en el deporte, está totalmente atravesado por las desigualdades, y lo mismo con cualquier otro lugar. Entonces también tiene que ver con eh, empezar a a, a, perdón, a politizar ¿no? esos espacios, y, y empezar a entender que somos nada, seres políticos que Construimos un mundo a partir de, de valores, de ideologías, de formas de pensar, y que eh, nuestra acción es política porque siempre nos, nos hace interactuar con el otro. Y en ese encuentro con el otro es donde construimos una visión y una práctica de la comunidad. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Nos vemos, gente. Hasta luego, Lucas. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad. Chao, Marcelo. Fantástico. Nos vemos, gracias a vos, como siempre. Hasta luego.